Correo, arroba, solonegocios.mx Página de internet, www.solonegocios.mx Facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx mx Twitter. arroba, solonegocios Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos ya en Solo Negocios. Lo que pasa es que de repente pusieron un intro y, y ya volteo a ver a Arturo, pero de, re, pero de reojo solamente. Que por cierto, le decimos ahora sí buenas tardes, ¿no Luis? Antes de que Artur, pase otra buenas tardes, pórtate bien con el tiempo con nosotros. <risa> Mira, ya sacó la tarjetita hasta eso. <risa> pero bueno, pues buenas tardes, mi nombre es Manuel García, le doy la más cordial bienvenida aquí a este espacio de Solo Negocios, en este espacio de los martes de 4 a 5, que también nos acompaña aquí el doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas, terror de los profesores ahí en economía, ¿no? ah, Muchas gracias por tu comentario. No, no, no, no, no, no digo, eh, lo digo porque no, cada buenas, invitado que tenemos, claro. aparte relevante, dice que fuiste su profesor, ah, sí. bueno, o sea, buenas, ya, ya varias, generaciones, varias eh, generaciones. Muy buenas tardes, eh, gracias por estar con nosotros, ahora tenemos dos, dos invitadas eh, especiales para que nos platiquen de, de un tema Importante. A ver, ¿también fueron alumnas tuyas? ¿O no? Bárbara. Bárbara. Fuiste mi asesor, fuiste mi asesor. Que fue tantito peor, dice, ¿no? Es, es más más cerca. Pero bueno, ya ves, algo, algo tenías que ver, pero bueno, sí, efectivamente tenemos aquí a, a dos invitados. Liz Bailey nunca fue tu nada. Liz Bailey Domínguez, compañera. Compañera profesora. de sí. Ah, solamente. O sea, pero ya te tocó a trabajar como colega ahí de. de, de, de, de Luis. mi jefe, fue mi jefe. Ah, también fue que bueno, algo que tuviste que ver dentro la historia, de, te digo Bueno, eh, entre no es que fíjate que tengo tengo una historia que yo yo tengo mi teoría Que entre dos profesores pasaron por media ciudad ¿no? en la formación Que fue uno Luis Enrique Gutiérrez Casas y otro fue Solórzano Uno de los Solórzanos, aunque estoy seguro que, que, que en ciencias jurídicas El otro Solórzano también formó a la otra mitad de abogados no en, en la ciudad entonces, bueno, ahí tenemos los tres pilares eh, eh, académicos en la ciudad, ¿no? Por lo menos en varias generaciones. Pero bueno, está bien, tenemos aquí de, de, de invitados a, a Lizbely Domínguez, la doctora Lizbely Domínguez, que es eh, todavía directora. Y digo todavía porque hace cuánto que no te veíamos, ¿no? No, pues ya un buen rato. ¿Vale? Es que no te acuerdas de nosotros. No. Ah. Y, te dijimos, y te dijimos, ¿te acuerdas Luis? Es que le dijimos, oye, ¿nos vas a invitar? No, sí, vamos a invitar. Y de repente, ¿no volvimos a ver de ti? Sí. Se desapareció ¿no? exactamente. Claro, bueno, tenemos este como invitadas tanto a Liz Bailey Domínguez-Rugalcaba, ella es directora del Instituto de Innovación y Competitividad de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, del Estado de Chihuahua. Y también está con nosotros, también perteneciente a esta misma dependencia, a Bárbara Briones Martínez, ella es jefa del departamento de vinculación, precisamente. Uh -huh. De esta, de esta dirección, de bueno, perdón, del Instituto de Innovación y Competitividad de esta secretaría. Y eh, bueno, están aquí con nosotros para presentarnos pues y hablarnos de una revista, de una revista que entiendo yo es un proyecto que tiene por ahí algunos años, uh -huh. eh, pero que lo que hace es exponer el, eh, y además eh, se hace reflexión, se expone y se informa sobre temas de innovación y, te, y tecnología y esta revista se llama Raque a ver, cuéntenos un poquito de ello por favor. Muy bien, eh, no pues mm. antes que nada muchas gracias por este espacio, eh, el bueno, programa sí, más escuchado a la hora eh, Sí, definitivamente el más importante de la región y ¿Ya ves, y puntos circunvecinos, ¿no? También. Por eso le invitamos siempre a <risa> Ya ves. Y puntos circunvecinos. Entonces, este bueno, pues ya tenía rato, sí, es cierto que no, que no venía, pero no estaba de parranda, ¿eh? No, no, no, sí, sí, te vimos trabajando. O sea, era lo que nos <risa> llamaba la atención. Trabaja y no se acuerda de nosotros, nada más. Era, era, era nuestro único reclamo, pero bueno. Qué barbaridad. Pero bueno, y sí, sigue abierta uh -huh. la invitación para ir al Centro de Inteligencia Artificial, sin uh -huh. problema. Y sí, si sí, te vamos a tomar la palabra. No, ¿eh? cuando quieran, ya, ya. ya de una vez. Con yeah. ¿Eh? no, hay, no hay problema. <risa> Muy bien, <Ms>. <risa> bueno, Raquel, Raquel este Raque en primer lugar eh, es la revista de, de investigación, desarrollo científico e innovación eh, a través del cual eh, el instituto trata de divulgar diferentes temas que tienen que ver precisamente con ciencia, tecnología e innovación y son artículos de divulgación, ¿sí? más que nada no artículos científicos sino de divulgación para ver qué actividades, qué qué investigaciones o qué diferentes temas relacionados a ciencia, tecnología e innovación se desarrollan en el Estado, sí, principalmente. ¿no? Y la revista sí se transformó un poco de lo que era ante, antes, antes hablo del 2014, 2016 más o menos, eh, en el sentido de que ahora cada revista tiene un tema en específico, no y, y todos los artículos deberían de ir relacionado precisamente a ese tema, no eh, esta revista que presentamos el, el este número eh, de, el primer número del 2022 tiene que ver con manufactura avanzada principalmente, no y, y bueno lo, lo que se trata es este ver en el estado qué se está desarrollando sobre manufactura avanzada y también hacia dónde van eh, de alguna manera algunas políticas que se están desarrollando eh, en algún punto del Estado que tiene que ver precisamente con la manufactura avanzada. Sabemos que hoy por hoy esta área es, es un nicho de especialización muy, muy importante, no solamente para nuestro Estado, también para, para otras entidades del país, pero particularmente para Chihuahua, pues es este eh, sumamente importante el poder eh, seguir eh, echándole los kilos a, a este a este tipo de actividades ¿La revista cuántos años tiene? Aparte, de, digo, entiendo que ahora ya la están enfocando un poquito más a, eh, Con la ser... con la evolución que tiene empezó del año pasado ¿sí? con la evolución, sí. pero realmente la revista viene desde 2014, nada más que la nueva forma en cómo se, se está realizando fue del año pasado es, y, la fecha. es estrictamente electrónica Estrictamente electrónica ya nada impreso, totalmente digital y eh, bueno, esta es un proyecto a tu cargo, pero directamente eh, quién es responsable, ¿eres tú, Bárbara? Bárbara, Bárbara tiene la responsabilidad de, de coordinar esta revista. Entonces, pues. A ver, platícanos pues, Bárbara. de este número, Bárbara, un poco, por favor. Eh, bueno, no solamente soy yo, también hay todo un equipo del departamento en el que también colabora de manera muy activa Edgar Marín, eh, quien se encarga sobre todo de la parte más administrativa de, de recuperar mm. información sobre la revista. Eh, los números que integran esta revista, pues como ya lo comentó Liz Bailey, van muy enfocados a la temática de manufactura avanzada y van a encontrar piezas muy interesantes. ¿no? En primer lugar, el, para, para dar una perspectiva muy general del, del tema y sobre todo de alguien que conoce perfectamente eh, sobre, sobre esta materia en particular, hay una entrevista al a un, al jefe, a un director perdón, del clúster de manufactura de la entidad eh, que cordialmente aceptó platicar con nosotros y ahí podrán encontrar el contenido de la entrevista, la verdad muy interesante, tenemos aportaciones también de profesores del CIMAF, del Tecnológico de Chihuahua, donde también eh, nos abordan desde sus diferentes disciplinas, temas que están totalmente vinculados con la manufactura avanzada y además pues desde esta perspectiva de divulgación, es decir, que cualquier persona puede leer los contenidos de la revista sin que conozca a profundidad eh, términos muy técnicos y se va a enterar de qué está sucediendo. Porque es más de divulgación que otra cosa. Efectivamente, es una revista de divulgación. Eh, adicionalmente, pues también van a conocer los diferentes programas que tenemos dentro del instituto, aprovechando que tenemos esta revista que puede llegar a mucho público, pues también ahí van a poder encontrar diferentes eh, programas que impactan a todo el mundo, no nada más que tengan que ver con la manufactura, sino también programas... Eh, sociales, programas de, dedicados a niños, programas dedicados a estudiantes de preparatoria, etcétera, eh, pero todo siempre enfocado a la misma naturaleza del instituto, que es la tecnología y la innovación. Y en este caso, eh, en, con el proyecto de revista que, que, que ustedes manejan, eh, también invitan a gente de la industria a escribir, no nada más de instituciones de investigación o educativas. Es correcto, de hecho eh, también dentro de este número, encontrarán un artículo también muy interesante eh, sobre el programa chihuahua futura que seguramente habrán ya en algún momento abordado eh, la perspectiva de este programa aquí en, el, en la radio pero es un programa pues transversal de gobierno del, bueno que en el que participa muchas uh, entidades gubernamentales académicas etcétera de, de todo el estado y van a encontrar información también a este respecto ahí de tal manera que está muy variado el contenido porque tenemos académicos escribiendo tenemos gente que está dentro de la industria y tenemos gente que está realizando programas o diseñando programas sociales que participaron dentro del número así que se puede ver desde todas las perspectivas el contenido ¿y ustedes cómo distribuyen? en efecto es una revista de estrictamente electrónica pero sobre todo ¿cómo la promocionan? es decir, de alguna forma ¿notifican directamente a eh, a través de buzones ya está la revista porque quiero decir que hace el día antier cuando o ayer, fue el día de ayer y eh, que una este, persona de, de maquiladora me dijo que había leído la revista entonces uh -huh. yo dije ¿cómo es? así ¿él está pendiente o, o cómo es la, la... estaba más pendiente que tú te sorprendiste dices <risa> caray ¿cómo fue eso? ¿no? <risa> Eh, sí, tenemos varias vías de distribución, eh, es por correo electrónico y también eh, aprovechamos nuestras redes sociales, el Facebook del Instituto, que es donde principalmente hacemos la promoción. Oye, a ver, un, un, un pequeño, una pequeña interrupción, ya nos está llamando aquí, Artur, patrocinadores, exigen el espacio, entonces nos están mandando a un corte rápidamente. Artur, regresamos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 14 minutos. Radio Mexicana, nuestras noticias. Información oportuna. ¿Sabes qué es el Tribunal Electoral? Sí, es la máxima autoridad en materia de elecciones.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 Por primera vez, el Senado de la República convoca al reconocimiento Dr. Jesús Cumate Rodríguez. Las propuestas deben hacerlas organizaciones sociales y académicas o instituciones públicas. Hasta el 30 de agosto de 2022. El premio está dirigido a médicas y médicos de reconocida trayectoria, prestigio y contribuciones en el ámbito de la salud. Consulta www.premiojesuscumaterodríguez.senado.gov.mx Senado de la República, 65 quinta Legislatura. En la Secretaría de Educación Pública, estamos listas y listos para iniciar un nuevo ciclo. Seguimos trabajando para garantizar espacios limpios y seguros para las y los estudiantes de nivel secundaria. Este 29 de agosto, queremos que todas y todos regresen a sus escuelas para recuperar y reforzar sus aprendizajes. Por clases regulares y presenciales llenas de éxito, vamos todas y todos por la educación. Te ¡Esperamos en el salón! Gobierno de México Radio Mexicana, nuestras noticias, comunicación continua. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, regresamos estamos aquí de nuevo en Solo Negocios y estamos platicando con, con Isbeli Domínguez y con Bárbara Ríones acerca de, de, de la revista que, que están promocionando del centro de inteligencia artificial, y bueno, concretamente de, de difusión de, de, de tecnología y, y de estamos ciencia. Estamos cómo, cómo, eh, promocionan la aparición de, de este número. Y bueno, antes que todo, una pregunta. Eh, ¿Es semestral entonces? ¿O qué periodi eh, periodicidad tiene? Bime Bime BIMES. Bimestral. sí Conforme se, se juntan, bueno, se tiene suficiente material, es cada cada bimestre. Y tienen en estos momentos ya como una este eh, este, proyección de los temas que se van a ver igual. Sí, eh, un tienes en los, Sí, los claro, de... Eh, de hecho la convocatoria está abierta está para abierta. quienes quieran colaborar con nosotros y enviar sus artículos a la revista, pueden encontrar toda la información en la página del instituto que al final la podemos uh, eh, compartir con ustedes, pero los temas que ahorita están vigentes para recibir aportaciones por parte de toda la población del estado es biotecnología molecular, es el siguiente agrotecnología y agroindustria avanzada, es el tema siguiente, y dejamos para el final del año tecnología aplicada a las artes, las humanidades y las ciencias sociales. Okay. Esos son los tres siguientes temas. De la economía naranja, ¿no? De la economía naranja. Sí, sí. <risa> Oye, <risa> Pero aquí en esta parte, entonces, ¿están recibiendo y luego los acomodamos por temática o están por convocatoria y, y van entonces llenando? Tenemos cierres, eh, sin embargo hubo un desfase ahí por cuestiones de, pues, dinámicas, no, eh, de tal manera que siguen abiertas los, las fechas para estos tres temas que les mencioné. Está abierto durante todo el, durante todo el periodo, es, es para todo el año, eh, vamos a tener un corte para finales de julio para el tema de biotecnología molecular, de tal manera que están dos meses completos prácticamente para que nos envíen sus aportaciones en esta temática y los otros dos temas también tienen fecha de cierre, uno en el mes de agosto y otro en el mes de octubre. O, y, ¿Y tienes el link o, o el, el correo para la revista? ¿no? La sí, bajar? claro, eh, la revista la pueden encontrar en wwwilatina okay. 2 okay. ok, perfecto, ¿Sí? entonces ahí es donde pueden checarla, yo te la checo y, y platicando una vez unos artículos que tienen, porque, digo, déjame, déjame platicarles algo que, que estamos también hablando en, en comercial, eh, una de las cosas es la relevancia que está cobrando hoy en día la difusión y que antes no tenía por esta obsesión del de CONACYT, si quieres, de publicar y de investigar y de, y de formar investigadores. Y ahora pues hay una exigencia del mismo CONACYT donde le está pidiendo a los investigadores, pues bájenle dos rayitas y hay que difundir porque la ciencia pues, no es nada más para unos cuantos, sino que tiene que ser conocida por muchos. Entonces ahí empiezan las labores como esta revista, ¿no? Así es, de hecho, eh, eh, quienes participan del Sistema Nacional de Investigadores sabrán que desde la convocatoria anterior les incluyen el rubro de eh, acceso universal al conocimiento, que es donde se embeben este tipo de actividades como la redacción de artículos de divulgación que les toman en cuenta. No, Ahora, no es, tan, no es nada más que la investigación, que ya de por sí es ardua, ¿verdad? pero que esa investigación no se quede solamente en un papel ni para un lenguaje académico, sino que llegue pues a la mayor cantidad de población posible. Claro, eh, aunque eh, la revista también, entiendo como ustedes mencionan, eh, tiene cierta información estadística eh, que implica que hay que saber leer algunos indicadores de, de este tipo. no Sí, pero es esta información muy muy sencilla no sí. para, para leer, porque realmente como es de divulgación, es ahora sí que para cualquier o persona. podría estar explicando. También. Sí, también podría ser, pero es muy sencilla la, la forma en cómo se presenta la, la información estadística. No, no es tan complicado ¿no? en, en este caso. Sí, básicamente son descripción de indicadores. El, sí, y, sí. y pues si me permiten les platico a grandes rasgos cuál es el, cuáles son los artículos que componen este número. Sí, eh, como les comenté hace un momento, tenemos una entrevista a Martín Márquez, que es el director de, del clúster de manufactura, que la verdad es que nos eh, con eso abrimos el número y nos da una perspectiva súper amplia de cómo está la situación actualmente en la cuestión de manufactura avanzada. Eh, como segundo artículo tenemos el resumen de Chihuahua Futura y la parte exclusiva, porque el programa Chihuahua Futura es muy extenso, de tal manera que eh, en este número en particular abordan exclusivamente la parte que tiene que ver con la industria y la manufactura avanzada. Aprovechamos y, e incluimos información del instituto sobre el registro de propiedad industrial. Aquí aprovecho un poquito, hago un paréntesis, porque en el instituto hay un programa muy interesante de apoyo al registro de la propiedad industrial y también intelectual eh, hay asesoría continua este, este programa es permanente, no cierra jamás en el año y cualquier inventor inventora que tenga una idea para proteger, ahí estamos nosotros para apoyarle, no solamente con la asesoría no solamente con talleres pero también con el pago del registro ante el ah, entonces porque, aunque sean malas ideas como las de Manuel no, no, no, esas no se registran. No, no, nosotros, no. nosotros no censuramos, las ideas son ideas. No, mientras se registren, pero, pero esas no se registran, o sea, al final del día. Sí, a, a, a, ahí uh -huh. viene ese, en ese artículo, si es preciso comentar un cuadrito, en uh -huh. donde desde el 2018 indica cuántos, cuántas solicitudes se han ingresado a través del instituto, que antes del 18 no, no existía esta situación. No había registro. Bueno, sí había un registro, pero el instituto no... Eh, no las no patrocinaba ese ingreso ¿no? al, al, al uh -huh. INPI, no Ahora, a partir del 10 mil de 2018 se patrocinó y a la fecha hay más de 213 registros que se han, que se han ingresado a través del instituto. Eh, con este programa que mencionaba eh, Bárbara, ¿no? Eh, ha incrementado incluso más de lo que se ingresa a través de las instituciones de educación superior. Mucho más. Claro, ¿sí? pues imagino que todos... Sí, van sí, a registrarse sí. con ustedes, ¿no? Es, eh, la mayoría, ya sí. ya mucho, ¿no? va, va por ahí, este incluso de inventores independientes que ya también ya van, van de este lado, entonces sí, sí, ha habido un efecto muy ha muy funcionado. importante, sí, se sí, ha funcionado. O sea, sí. que, que en este caso, el, el, este programa que ustedes tienen, eh, tiene mejores resultados eh, y sobre todo también como invertidos porque en una en algunos estados del país eh, son las universidades que tienen el mayor número de registros así es así es y aquí ha sido diferente. aquí para nada más como para ponerlo en perspectiva estamos en el lugar número 6 de registros a nivel nacional es decir quiénes están arriba de nosotros evidentemente Ciudad de México Jalisco. Estado de México Jalisco Nuevo León y Yucatán uh -huh. Yucatán hoy nos llama la atención te acuerdas el, la, el programa o esos dos programas ¿no? que veíamos los registros en parte de innovación y también venían patentes. Y creo que Jalisco era la que se llamaba la, la joya de la corona. Así es, el, el premio sí, de, de las otorgadas. Sí, de, de las de otorgadas. Patentes otorgadas sí. y, y nosotros, pues yo asumía que por Delfa y teníamos ahí una posición más o menos buena, pero primero pues, lo que me está diciendo. Pero principalmente bárbaro. los de corporativos se registran. En el el mercado que van a atender, o sea, claro, principalmente si, si en Estados no, Unidos. y sobre ¿no? todo sí, son las centrales exacto. Sí, que... si no sería ya, ya estaría sí. que vinieran aquí, a, a que todavía les que se <risa> que se si fuera aquí. ¿no? No, si fuera no, aquí no, no, no, no, no, olvídate, ahí, ahí está Luis. Entonces, ese, ese, ese programa es muy interesante de, de, de, de, son talleres permanentes, ¿no? Que tiene que ver desde lo que es la, la, la, lo que es los derechos de propiedad industrial hasta cómo redactar este las, los los, los, los registros, ¿no? ¿Sí? Desde un mm. modelo de utilidad, un diseño industrial o, o sea, una patente. ¿Usted ¿sí? patente? Sí, eh, bueno, son, son tres tipos de invenciones. oye, pues, pues no estamos tan mal, sexto lugar. O sea. Pues incre se ha incrementado, ¿eh? Sí. sí en ha el subido. 2016 éramos como el doceavo un poquito. De, eh, sí, ha incrementado. Y en este programa tienen un seguimiento de, de no solo el registro, sino si la patente en algún momento sí, por ha supuesto. generado cierta rentabilidad porque es, un, eh, es una crítica no que la... hace en el país ¿no? que se registran patentes patentes patentes y no se explotan pero no se explotan, pero no se explotan, no, explotan. Y, no hay, y no le generan rentabilidad eh, de acuerdo con el comentario sí eh, creo que ahí es un es un nicho de oportunidad el de poder lograr esa comercialización de los patentes sí creo que ahí hemos fallado porque nos nos hemos quedado mucho en el registro eh, darle el seguimiento hasta que lo otorgan, eso sí el otorgamiento sí se da seguimiento porque tenemos, podemos tener esa información pero ya cuando se va a comercializar es muy complicado poder este darle. Bueno, a ver, eso, este, ¿no? yo tengo una opinión distinta a la tuya, no es que ustedes fallen, o sea, el sector público no tiene la responsabilidad no, no, de hacer no. rentable No, no, no, lo estoy patente, de manera y general. son los mercados eso es... No, sí, y hecho, no, no, no, lo digo de, <risa> mar, lo digo <risa> de <risa> manera <risa> general, no se ha fallado y de en y eso. Ahí dinero no, para que no, la comercializara, no. No, ahí ¿no? es donde se pierde porque ya eso sí. ya no es de sí, el, ya. No, de, del, de es público. como ir a las no, vegas no, no. y están apostando <risa> y uno pagando <risa> las, las, no, las pérdidas no, ¿no? <risa> y ya cuando llegan las ganas se las llevan sí, <risa> la comercialización depende absolutamente no, o sea, del no. inventor, de tal manera que ahí sí es un poco más complejo Así es, y, la, y, y, y llevarlo el al mercado invento. pues de, de alguien que pueda hacer la inversión eh, realmente de, de, de, pero no es un gobierno el que te que No, el gobierno no, eso ya es facilita ya es otra el registro, cosa. lo cual es muy importante. Sí. Eh, incluso puede difundir, lo cual es muy importante. Y podemos llegar hasta el otorgamiento, o sea, que nos enteramos que lo otorgaron. Pero ya después de eso, pues es una cuestión de ya, mercado, ya es de, de mercado. oportunidades, uh -huh. de rentabilidades, es como dice, la maravilla del capitalismo. <risa> las las mieles del capitalismo mieles, se llaman. Las Así mieles. Sea. Tendrá que aprovecharlo… No, no, pues, eh, digo, al final una patente es un capital, Así o sea, es. es una forma de capital. Hecho es un capital intelectual. Sí, sí, sí, sí o sea, al final el día es el principio ahí del capitalismo, <risa> la <risa> propiedad privada. Okay. Eh, continuando con los contenidos de este número, eh, también contamos con una aportación de investigadores del CIMA, eh, que nos habla sobre manufactura aditiva CIMA o impresiones de ah, del Centro… De, de investigación de materiales y materiales avanzados hace es un centro de investigación así es y centro eh, público de investigación y pues bueno nos habla de este tema que está también tan de moda de la impresión en 3D uh -huh. y la manufactura aditiva ¿no? eh, también tenemos una aportación bastante interesante de que lo podemos y... obviar no <risa> No me digas, ya, ya, ya sé sí, ya, por ya dónde Ya, va, ya este, la podemos obviar. No, no, después <risa> aquí. No, no, a es a más ver, que nos platiquen, ¿no? Sí, a ver, platican. ¿no? Tenemos ver. la contribución de Luis Enrique Gutiérrez Casas, quien uh, aportó una okay. columna de opinión. Oye, pero a ver, también nos están mandando a corte. Fíjate, Ay, yo fíjate a a qué a oportuno regresa, regresa, es arte. Sí, a regresar de la del corte. Iban a hablar bien no de, no de mí, inmediatamente. Pero bueno, vamos a corte y regresamos rápido.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 Radio Hablada, número uno en la frontera Reflexión Consciente Todo el mundo sabía que el maestro estaba de parte de los revolucionarios Aún a riesgo de suscitar las iras del gobierno cuando le preguntaron por qué no se comprometía activamente en la revolución social, respondió con este enigmático proverbio. Siéntate tranquilamente y no hagas nada. La primavera llega y la hierba crece. Soy Luis Ricardo Vargas, psiconutricionista. Si te interesa mejorar la relación con tu cuerpo y con la comida, Conéctate conmigo vía WhatsApp al 656-200-9693, 200 o encuéntrame en Facebook como Luis Ricardo Vargas. Radio Mexicana, nuestras noticias informando con 40.000 watts de potencia. Continuamos en Solo Negocios Radio. Regresamos ya aquí eh, eh, de este breve corte comercial y tan oportuno corte este comercial porque era cuando nos iban a, a develar el nombre de uno de los autores de, de, de los artículos de esta revista y salió Luis Gutiérrez Casas. Yo no sabía, aquí me vengo entrando. Bueno, yo tuve la oportunidad porque me, me dieron la oportunidad de, de participar con un pequeño... ¿Cómo será? No es, no es tan tal cual un artículo, pero es una especie de como columna en donde de, de opinión en torno a, y en este caso en torno al tema de los retos de la brecha tecnológica que tenemos aquí en Chihuahua, y en él pues platico un poco de lo que son los niveles eh, de inversión en investigación y desarrollo en varios países y en México, y luego por qué en Chihuahua tenemos tantos retos en torno en torno a yo básicamente eso es tan, tantos gap. pero fíjate que ahora sí me hace sentido porque en unos programas me salió con cifras y todo de memoria y yo dije, ¿Qué ¿por porque está tan informado es, es nuestro todo? tema es nuestro tema y, y bueno, estaba escribiendo es el artículo es ¿no? tema, ya, ya, ya, ya. Parece, parece. entonces bueno pues, digo suena interesante y además este pues además muy actual no desde lo hace 20 años <risa> <risa> muy actual esto <risa> sí y, y bueno, además de la aportación de la opinión del, del doctor Gutiérrez, pues también tenemos eh, una aportación del Instituto Tecnológico de Chihuahua, eh, que nos hablan sobre el mantenimiento basado en la condición. Eh, también un tema bastante interesante porque se ha venido modificando la manera en la que reparan fallas en las que se atienden situaciones problemáticas dentro de del, la industria de la manufactura, ¿no? Y entonces abordan esta… este esta visión un poco más innovadora. ¿no? Y finalmente, como para dar un cierre con estadística del Estado, incluimos por parte del staff un análisis descriptivo básicamente de cómo está Chihuahua en el Sistema Nacional de Investigadores, ¿sí? con, con datos de 2021, ¿qué, qué áreas atienden los investigadores de Chihuahua, a qué instituciones están adscritos y adscritas, eh, Básicamente cuántas mujeres participan dentro de las diferentes áreas, cuántos hombres. Eh, hay un hay una descripción de el Sistema Nacional de Investigadores, pero dentro del Estado de Chihuahua. ¿Y, y cómo estamos en esos números? Porque hace mucho que ya le perdí el… es, que, es pues... que sobre todo, bueno, me había quedado que se concentraran aquí en Juárez por la UACJ. Así es. Pero ya no… Ya, ya los no, números. bueno, ya no están así. Sí, es, exactamente eh, es lo que quisiera saber. Pero ¿sí creció, ¿qué? Bueno, de, de acuerdo a las… aquí las tengo, yes. mira, luego, luego. Ah, la Universidad ah. Autónoma de Ciudad Parra es el primer lugar con 311. No tiene 315. Aquí sí. Bueno, son, la son la... datos de 2021, 2021 ¿eh? son dos Todavía no teníamos la información de 2022 que acaba de salir. 315. Bueno, 315 okay. y en ese entonces la watch tenía 226. Tiene 250. ¿220? ¿Creció bastante Entonces, la WAC? Sí, porque sí, aquí la cuestión creciendo. es que sí está creciendo más rápido. Sí, que, que la WAC. La watch watch cuando anteriormente era más rápido se la WAC. No, se están eh, sí. invirtiendo las velocidades. Así es. Las tasas de crecimiento, diría eso. La WAC está perdiendo eh, representación. El año pasado mm. representaba el 46% y hoy representa el 42% del... Y, y, la que, y la que está creciendo es, es la Watch. Eh, de Dicho, lo que yo vi es que son este, sobre todo hay una gran diversidad de nuevas instituciones incorporándose mm -hmm. y, es un, y un buen sector de, de empresas, vamos con uno o dos investigadores, uh -huh. pero bueno, uh -huh. pero ya suman, Entonces, no. ellos son los que están creciendo más rápido. Y otras instituciones es. que están haciendo un esfuerzo considerable son las universidades tecnológicas ah, del sí, Estado. Sí, bastante, es, sí se es, ve mucho, sí se ve el impacto. Es, es. sí. O sea, entonces tiene un crecimiento... No, ¿Está bien? No, pues digo, yo digo, yo creo que, digo, suman y entre claro, más posible. dispersos estén, yo creo que es mejor, sí. ¿no? Y, y, y en términos de Chihuahua, Juárez, eh, ¿se sigue concentrando aquí en Juárez? La sí, por ahora, por ahora se mantiene sí. en el primer lugar. Sí. Se sigue concentrando, pero pues realmente, con lo que mencionaba Luis, eh, la velocidad de crecimiento es... O sea que cinco años, ¿cómo vamos a estar en el Estado? No, no no es... No, no, no va a ser tan parecer. rápido, ¿no? no, no a ver, los no, no economistas les, nada, encantan, nada, no, ¿no? Si rápido, les encanta. A les encanta. Las cosas no, pueden cambiar. Y aquí lo, lo interesante es que una buena proporción, más del 20%, más del 20% están en las áreas de biotecnología y ciencias agropecuarias. Y de ahí en ingenierías. Sí, está ah. perdiendo representación en las áreas de ciencias sociales y humanidades uh -huh. que antes eran las... Las que y pero pero muy acelerado. ¿eh? Iba a decir algo que no era políticamente correcto. <risa> y, <risa> lo, guardo, lo guardo, pero, pero bueno. Eh, no, pero digo, al final yo creo que es buena noticia, ¿no? Sí, al final son ciencias duras sí, que... Y lo que yo entiendo de este ¿no? último informe del de Sistema Nacional de Investigadores es que ya contrastado con los años anteriores, es por ejemplo que la guacha ha crecido el año anterior en un 12% y ahora en un 10-11%. Y la UACJ creció en un 7% uh -huh. y ahora en 1.5%. Así es. Mm -hmm. Sí, el, el crecimiento se ha desacelerado considerablemente uh -huh. para las instituciones que tenían una mayor proporción de, de investigadores en el sistema. Ah, pues mira, yo creo que son buenas noticias para el Estado en el sentido de que va creciendo sí, y que al final del sí, día sí. la Universidad de la watch que, que parecía que este, había un verdadero relajo ahí en la cuestión de la administración, está viendo que los resultados se están dando, al menos en la parte de investigación. Sí, sí se sí, uh -huh. setecientos ¿Cuántos tenían en el 2021? ¿Cuántos eran en el estado de Chihuahua investigadores? Era como 7, 680, ah, ya creo. ya no fui de ahí. Sí, eh, seis, 660 sí. y… Creo que… a ver, yo aquí entiendo que teníamos, era como 680. Es que no, pero discúlpame, lo que pasa es que ahora está en este último reporte, eh, de, de investigadores eh, registrados, pues reconocidos. 677 tiene, en el 2021. Ándale, pues 680 y ahora tienen eh, 750, okay. 748 vamos, el dato preciso. Y eh, eso es importante. Creo que Chihuahua… Sí, sí, claro, creo. finalmente es un sí, grupo sí, mayor de sí, capital bueno. humano en el Estado, ¿no? Estatal y que además todos tienen redes entre todos, todas las instituciones trabajan en conjunto para… Pero El bienestar pregunta, de la región, ¿no? Sé que estamos viendo lo de la revista, pero podemos combinar temas, ¿verdad? Claro. Este, eh, ¿Qué tipo de apoyos vienen ahora o podrían darse por parte del gobierno del estado Estado o de promoción o de gestión a, para, para este grupo de investigadores o incluso ir incorporando más? Porque normalmente pareciera ser que esa es una política federal. Eh, sin embargo, eh, regionalmente se fa, eh, es, el que estén los investigadores favorece mucho, obviamente es un capital intelectual, este, es recurso humano, es capital humano regional. ¿Hay alguna, ah, por ahí se vislumbra algún tipo de… Sí, se, se vislumbran, este, pues ahora sí que eh, el fondeo a través de proyectos de investigación, pero muy orientados a lo que son las pues las áreas de, áreas de especialización que se han identificado ahora con el con el programa sectorial de la Secretaría de Innovación principalmente va a ir muy muy detallado hacia allá como por ejemplo hablemos de electromovilidad, ¿no? Claro, ah, verdad. Sí, no, no, por ejemplo, ese es un problema, tema, ¿no? Como en perdidos en el espacio. De, ¿Sí? de o sea, por poner un ejemplo, ¿no? Porque esa área ya ha sido identificada, digo, no, pues que es que queremos la electromovilidad, no podemos o sea, ser ajenos, los ¿no? Los que hacemos ya ciencias sociales ya nos están... Eh, no, no, no, no, también hay temáticas que tienen que ver con ciencias sociales, por supuesto. Pero no tan relevantes. No, claro que sí. Pero no tan relevantes, hay que decir. Pero sí muy, muy, muy este focalizadas, ¿no? Atender problemas del Estado, sí, por supuesto. No, pero, pero pero, este, bueno, eso pero no. sí, va, sí va a haber este fondeo de, de proyectos eh, muy para investigadores, pero vinculados también a, a, al entorno, ¿no? No, claro, claro. Sí, claro. totalmente. Que que sí, este, no nada más que el investigador y su ustedes, grupo de investigadores, sino que tiene que estar vinculado. Ya, ya identificaron áreas eh, o prioritarias o estratégicas, no sé cómo llamarles en este momento. ¿Y nos puedes comentar, nos puedes comentar un poco más de eso? Arias. Sí, las que están en el, en, el sí, en el programa sectorial. Sí, son electromovilidad, este asunto de la manufactura este avanzada, no sí, o inteligente, como se le quiera mencionar, lo que tiene que ver con, con agrobiotecnología. sí. Eh, todo el, el impulso a las habilidades STEM. A las habilidades STEM, todo lo que tiene que ver con habilidades STEM, eso también está este, puesto. Energía. Mucho de energía, ¿Y sobre y todo sí, y sí alternativas. Sí, lo del agua, es que sí, el, lo del agua lo por supuesto, es prioritario. Esto del día cero y estas cosas? No, sí, sí, sí, ¿no? lo del agua, sí, también está lo del agua, salud, principalmente algo que se me está escapando porque no tengo que no no, <risa> no, no, no, no. Pero no, no, no, sí, no. sí, sí está identificado, sí está identificado totalmente. Bueno, y toda la cuestión de eh, seguridad, eh, pero inteligente. ¿no? no, lo de inteligencia artificial. Uh -huh. Sí, uh -huh. todo lo de inteligencia y las temáticas que hay con ello, ¿no? Pues es una transversal. Uh -huh. Uh -huh. Sí. ¿Depende ustedes directamente ya o ya es otro tipo de gestión los centros? tanto el Los centros este el le el damos el... seguimiento uh -huh. porque somos parte de, de los Como consejos consejo. de... Exactamente, ah, entonces ya. le tenemos que dar seguimiento puntual a cada uno de ellos, totalmente. Porque a partir de, de ellos pues van a desarrollarse otro tipo de, de programas que se pero tienen visorados una ¿no? administración es autónoma. Autónoma. Por decir así. Uh -huh. ya. Sí, en la que participamos, pero... Claro, claro. Uh -huh. Aparte. Pues ah. se me hace interesante ¿sí? eso. Y una cuestión, bueno, uh -huh. se, a lo mejor son temas, eh, en, en lo que está este número se habla de Chihuahua Futura, por ejemplo, ¿no? este, que son estrategias de especialización inteligente de RIS-3 y ahí están identificados pues algunas áreas estratégicas para la región de Chihuahua. En el caso de, de la región de Cuárez está lo de Frente Norte. ¿sí? Esas áreas de especialización que están ahí identificadas, son parte también del programa sectorial o del plan estatal de desarrollo, se toman en cuenta. ¿sí? Eh, está a punto de salir las, las de Centro Sur, que es Delicias, Camargo, toda esa parte de esa región, y está a punto de salir también la de Parral, y el de eh, Poniente 2050, que es la región de Cautémóc y La Sierra. ¿sí? Entonces ahí va a haber otras áreas que se van a ir sumando. Sí, o por, sea, están dando sectores y por áreas para, para ver la vocación. Se les llaman región. nichos de especialización. Okay. Y ya de esa manera. Hace, hace muchos años cuando estaban con lo de clúster, era, era vocación de las regiones. Y, y sí, tenía, pero, bueno, pero más bueno Nada más le cambiaron sí. un poquito. No, pero créeme que el cambio es bastante drástico ¿eh? porque es una cuestión tecnológica y yo sí creo que por ahí es donde se debería hacer la inversión. Sí. Al final del día tú eres el que estás duro y duro de todos los programas que tenemos que convertirnos en generadores de tecnología y no de usuarios. Y ahora que, que la hay, te quejas de que las ciencias sociales no les apoyan. <risa> <risa> ¿No? ¿Quién te entiende? Entonces no, nada más este, van, a, van a estar saliendo pondeo de difer, diferentes tipos de programas, ¿no? Entonces nomás es estar este, atentos porque poco a poco van a ir saliendo algunas convocatorias ¿sí? y van este, a ir desplegarse poco a poco algunos recursos. Ah, muy bien. Y en cuanto a la revista, a ver, vamos, regresamos un poco también a la revista. Eh, ¿Qué tiene que hacer una persona que se interese en escribir algo? ¿Cuál es el procedimiento? Eh, puede entrar a la página, ya sea a través de nuestra red social, que nos encuentran así como Instituto de Innovación y Competitividad en Facebook, y eh, ahí va a encontrar la promoción de la revista, o ingresar a la página, como les comenté, a la wwwi a la sección de revista, que es de las primeras que se van a encontrar, y ahí está la convocatoria. ¿sí? En la convocatoria vienen todos los lineamientos de cómo tiene que enviarse el, los artículos o columnas. ustedes ya nos dirán quién está interesado o interesada en participar, nos podrá decir qué tipo de texto es el que nos está enviando, y al final de todo vienen los informes que puede ser eh, al correo del de coordinador de contenidos, que es Edgar Marín, y su correo es e.marin.com.mx. ¿sí? Pueden escribir directamente ahí o a mi correo, que es b.briones.com.mx. Y con mucho gusto les damos seguimiento para su participación. Ah, muy bien. Ya ves, bueno, ya puedes participar. No, sí, estoy apuntando, estoy aquí tomando nota, de hecho, para la, la... Sí. Falta otra sección. De la revista, sí. Pero bueno, entonces, de hecho aquí están ya las páginas para que veas de Antes de, no antes de, de cerrar o, o agregando sobre el contenido del número, ya abordamos todos los, los artículos, la columna, y pues recordarles, como les mencioné al principio, que también pueden encontrar información de diferentes programas que tenemos activos en el instituto. Y pues... Eh, muy, muy orgullosos, eh, anunciamos a los ganadores de la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías eh, en la edición 2021, tuvimos unos ganadores de la Delegación de Chihuahua, un equipo uh -huh. que se llama BALAM, participaron en el área de Ciencias Sociales en el nivel superior y ganaron el segundo lugar, así que uh -huh. estamos muy orgullosos de ellos. Les mandamos un saludo a Víctor Cardona, que es el asesor, profesor de Cebetis, y Irving Ramírez, estudiante de UACJ, y Giovanni Sosaya de… Eh, tecnológico de Ciudad Juárez. Hay fondos para, para... Bueno, regresaremos con esta pregunta. Ah, sí, nos está mandando ya aquí a corte. Vámonos a corte, regresamos rápidamente. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 45 minutos. Radio Mexicana, nuestra noticias. nuestra noticia, uniendo fronteras. ¿Qué? Navidad. En Juárez se adelantó la Navidad. Para que puedas ponerte al corriente con tu previal. Por lo que en todo el mes de agosto no se cobrarán recargos. ¡Ah! Puntos de pago en las cajas de catastro Cajas de la tesorería en la presidencia municipal Módulos en los centros comerciales Cajas en las estaciones de policía Aprovecha, regularízate y duerme tranquilo Porque Santa llegó a la ciudad Gobierno municipal Refugio de la libertad, custodia de la república Gobierno municipal invita Sorteo Juárez 2022 Cruzada por la educación Participa y llévate a casa un coche último modelo Los boletos tienen valor de 100 pesos y los puedes encontrar en todas las cajas de tesorería en la presidencia municipal y en los módulos en centros comerciales El ganador será elegido el 16 de septiembre Lo recabado será para mejorar las escuelas y la educación en Ciudad Juárez Sorteo Juárez 2022, cruzado por la educación, gobierno municipal, refugio de la libertad, custodia de la república Ven y celebra la Semana Cultural Juárez Juan Gabrielísimo. Del 21 al 28 de agosto. Arrancando con el desfile Arriba Juárez. Domingo 21 de agosto a las 10 de la mañana sobre Heroico Colegio Militar. Habrá música, baile, concursos, callejoneadas, homenaje a Juan Gabriel por Aida Cuevas y la tradicional serenata al Divo de Juárez. Consulta los horarios en Juárez.gov.mx. Invita Casa Juan Gabriel. Gobierno Municipal, Refugio de la Libertad, Custodia de la República.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 Nuestras Noticias 1300 AM La Radio Hablada Número uno en la frontera Radio Mexicana Nuestras Noticias Comuníquese al 613-1113 Continuamos en Solo Negocios Radio Regresamos ya aquí a Solo Negocios en, en la última parte de Luis no sé muy rápido el tiempo con, con nuestro visitas, pero bueno las buenas charlas pasan rápido sí, fíjate que lo, que único, lo único que faltó fue el cafecito ahí sí, sí eh, largaste Luis porque no, no sí, trajiste y, y él es el que normalmente trae café Deja, deje, deje, deje, digo. para todos para todos, quien esté quien esté, mí, Así es. pero bueno, ahí, ahí tenganlo bueno, teníamos una pregunta porque estábamos hablando precisamente, eh, Bárbara nos comentaba sobre eh, ¿No? eh, la participación de, de estudiantes seguramente en concursos sobre tecnología uh -huh. eh, y que finalmente tiene que ver con ser emprendedores, nada más en este caso eh, este, con, con inventos ¿no? inventos que está desarrollando o tecnología que se desarrolla ¿qué apoyos tiene el instituto precisamente para estos casos cuando alguien sobre todo estudiantes que eh, también ahí están en etapa formativa uh -huh. eh, es, ellos puedan desarrollar Mira, por un lado está la Feria Estatal de Ciencias, y Te y de Ciencias e Ingenierías, que ¿sí? ahorita la convocatoria está abierta, por cierto. Entonces, eh, esta convocatoria va muy dirigida a lo que son jóvenes de preparatoria principalmente, eh, de media superior y lo que es educación superior. ¿sí? Y aquí más que nada es el desarrollo de proyectos científicos en áreas de las ingenierías, de la, de la tecnología principalmente eh, y, y arman equipos en sus escuelas y, y están asesorados por, por alguien, ¿no? Y ya entran a un proceso, pues ahora sí de toda una evaluación que lleva todo un proceso, sí en ese sentido. Eh, los que resultan ganadores, porque es contexto eh, un contexto estatal, todos pueden participar de ya sean de estos de estos dos niveles educativos, eh, van a una feria nacional. Sí, que organizada por la Rinacis principalmente o alguna otra que pudiera sur surgir este en un futuro no pero ya tendríamos una representación de Chihuahua entonces cómo se les apoya pues de manera total no de, desde que van a la, a la feria eh, porque tienen que moverse en algún punto cuando eh, cuando es presencial pues tienen que que trasladarse, entonces sufraga sin ningún problema, si es virtual que normalmente ya se usa mucho la evaluación virtual pues eh, realmente no hay pues, mayor costo más que la plataforma y eso lo, lo hace el instituto sin ningún problema eh, y bueno ahorita está la, la convocatoria abierta, ahora sí que si nos están escuchando de, de, de estos niveles pues a preparar los equipos y presentar proyectos, ¿sí? proyectos que pueden ser diversos, más que sean de ciencia, tecnología, ingenierías sin ningún problema. Sí. De, aplicaciones. de aplicaciones, sí, o resolver un problema no a través de, de, de método científico. ¿no? ¿Sí? Oh, sí, sí. La convocatoria está abierta hasta el 30 de junio, de tal manera que tienen todavía bastantes días para participar, como comentó la otra tanto de nivel medio superior, de cualquier público, privado, de cualquier institución del estado de Chihuahua pueden participar y también de nivel superior hay otros programas alternos parte de esta feria estatal ahorita está abierta el programa de preincubación hablando de emprendimiento ¿sí? Sí. hablando un poco de emprendimiento este programa de preincubación eh, eh, si se dan cuenta es no incubación sino preincubación previo ¿sí? a previo a sí previo a. a ¿Sí me entiendes sí. Tod <risa> sí hay que trabajar muchos con ellos no este programa de preincubación eh, se vio la necesidad de, de hacerlo eh, porque para el programa Chihuahua Innova que alguna vez ya hemos platicado aquí eh, nos han llegado pues con algunas este, deficiencias y esas deficiencias lo, lo queremos precisamente es solventar con este programa de preincubación, ¿sí? eh, para Ajá. que ya hayan mejor listos eh, ya en el en el contexto de Chihuahua ¿no? o en algún otro contexto para presentar ante inversionistas ya mejor preparados. Y ya, ya hablamos de TRL, es de grado de maduración tecnológica, porque son, es pre pero de base tecnológica. ¿sí? Eh, entonces, tratamos de abarcar en la precubación del TRL1 a un TRL2, hasta ahí. TRL y, que sí, para... <ríe> es el grado de maduración tecnológica, esto es de la idea al concepto y ya eh, casi trabajando un prototipo, ¿sí? Y ya cuando llegue a Chihuahua y Nova ya está el prototipo y es lo que hay que trabajar más. Está materializada la Exactamente, idea. Exactamente, ya está materializada la idea. Sí, que no una, una, una idea ya sea un proyecto, ya pueda ser un proyecto. Uh -huh. Sí, entonces eh, este programa de preincubación es a nivel estatal, se está realizando, ya está en… ¿Y reciben eh, este, ustedes eh, para incubación o en su caso en este como dices, para preincubación, ¿sí reciben proyectos? ¿Sí? sí, sí, sí, de hecho ahorita va en una segunda etapa, ya terminó una primera etapa. El primer batch eh. fueron, si me permites, fueron 89 proyectos y en el segundo batch son 50, alrededor de 50 proyectos. Entonces, uh -huh. esos son los que eh. se están ahorita trabajando. Sí. Aquí tenemos eh, Universidades Aliadas y también está el, el, el, el Centro de Inteligencia Artificial, en el caso de Juárez y la UACJ. La UACJ. Y también, la tecnológica sí. también, ¿no? Y en el caso de, de la región de Chihuahua, pues está la Watch, allí que junto también con, con, con, con quienes lleva la coordinación del programa y, de, y ellos atienden también. hasta el sur, a todo el sur del estado también, o sea, abarcamos toda, todo el estado y pues la verdad sí esperamos este tener pues unos, y, y, no y sé, si al menos unos buenos 50 que lleguen al final y, y ya que es, eh, los presentan ante quienes inversionistas el en, el este, en el programa. en el short tank Ajá. <risa> algo así. algo así al final sí, sí. sí. sí. eso al final para comercializar que la que, idea precisamente si sí. quieres sí. hacer inversiones mira tendría dos. sí, ahora nada más tendría <risa> que juntar el dinero y, <risa> <risa> y, bueno y, y, este y programa pues va a estar sí. abierto se va a estar haciendo muy regularmente, pues prácticamente permanente. Es permanente, sí, ahí es permanente. Cada, cada, prácticamente cada mes empieza y en este, el reclutamiento. En este caso, ¿no se han dado situaciones, por ejemplo, en las que se presenten proyectos aquí en Chihuahua, eh, quienes los ven eh, inversionistas no los toman en cuenta y de repente andan en otra parte ya? De hecho, sí, sí se ha dado. En el caso del contexto de, del programa Chihuahua y Nova, sí se ha dado esa situación. O sea, que tienen mejor ojo otros. Otros que los locales, sí, <risa> sí. Sí, eso sí se ha dado. ¿Sí ¿eh? se ha dado? Sí. Híjole. Sí, y, ¿no y ya con sus plantas en otro en otro estado en lugar de aquí, ¿no? Pero este sí se ha dado. Bueno, pues, Pero, pues lo importante es que el son ellos. No, no, los... el, es, qué bueno para la, para el sí. equipo, el grupo que está generando el proyecto, qué bueno uh -huh. para el instituto que ve que esto resulta. Pero pues ahí hay un tema de división a veces, ¿no? Ajá. ¿Por qué? O sea, paso a paso, en nuestro, sí. de nuestros de inversionistas el sí. sí. sector sí. privado. A veces nuestros inversionistas tienen el dinero en otro lado, no, no tienen no, dinero para el Paso Texas. No, no, no, no me refiero a los bancos, no, seguramente inversiones, pero es decir, no, no, no, no estamos acostumbrados a la mejor a invertir en tecnología. ¿Tú ¿Tienes inversiones? 20 dólares no pueden Bueno, y también para hacer publicidad vamos a cambiarle Este, ahí está, vamos a abrir los talleres de verano de robótica. Ah, sí, entonces ahí invitando sí. a la los talleres ah, de robótica va dirigido a niños, ahí están las edades de 5 a 14 años, algo por ahí, más o menos, de 5 a 14 años es este estos talleres, eh, se les presta el kit y son en línea. Pero, ¿qué es un kit? Disculpame. Un kit, o, un kit de robots para que armen sus robots para que hagan un robot ah, ¿sí? Sí. sí sí sí les enseñan a programar obviamente pues a nivel a, por supuesto, a nivel muy idea. básico sí. Ajá. aquí lo interesante es que aprende el niño y aprende la familia porque pues o, ahí están oye, viendo eso está muy bien eso está oye pero a ver en línea cómo cómo es sí, en línea? línea o sea no, no va a ser presencial el, el, el no, y cómo lo hacen no eso. mandan eh, mandan se manda el kit ah, okay, a, al niño Emmanuel por ejemplo okay. se manda el kit al niño Emmanuel y este y lo, regresa. y lo regresas y todo lo demás lo llevas en línea. Ah, sí, por ah, mensajería. ok. Pues, ¿sí? en, no, uh, y ahí mismo... Eh, sí, hace esto lo hemos hecho uh, desde hace dos, tres años y este nos ha funcionado muy bien uh, en diferentes municipios de, del estado. ¿sí? Ah, también, fíjate, no, no había pensado yo en eso también que si sí, se el realiza resto el resto sí no, yo creo claro, que cuánto tendremos ya muchos muchos muchos verdad <risa> me parece que desde 2016 no se implementó sí, el programa bueno de... bien así virtual desde 2018, no, pues, cuando 2019. cuando tengan ustedes eh, este este tipo de proyectos y además obviamente la necesidad de, de promoverlos aquí está el espacio para que nos platiquen ¿eh? el, de, de todo eso a mí a se me hace muy interesante programa, eso hemos escuchado de la frontera o sea, yo pensé que, que que seguía siendo presencial no. porque yo me, he, me ha tocado ver algunos talleres pero tuvimos que evolucionar también y, y es complejo para el rato no es por que ha funcionado de hecho ¿Sí? hay, hay una liga estatal de robótica que se lleva totalmente virtual y no es con un kit de robots es totalmente oh. con, con un software en donde hay armas el robot pero de manera virtual oh, ese ya terminó verdad o empezando que sí ya se acabó pero después se va a abrir otra vez entonces las cosas han evolucionado mucho. Ay, pues bueno, se nos está acabando el tiempo y, sí. y de verdad muchísimas gracias. Mira las cosas que me vienen a decir, nos sorprendemos de, de, de las cuestiones que tienen. No sé, ¿es ¿algo más que quisieran agregar? Bueno, pues que visiten esta página, también dentro de la revista podrán encontrar información de Fideabech, uh -huh. que es un FIDEICOMISO para también emprendedores, esto es uh, eh, préstamos. Esto ya es para crear empresas. Así sí. es, o empresas ya establecidas, porque me parece que tienen que ser empresas ya establecidas las que pueden hacer uso de, de, esa, de ese programa, sí. entre muchos otros que les podemos compartir si visita nuestra página www.i2c.com.mx número? 2 ccommx uh -huh. Luis, pues nos acabó el tiempo, nos vemos No, pues muchas semana. gracias este, por estar con nosotros, insisto, aquí está abierta eh, el espacio para que nos platiquen de, de todo ello temas tan interesantes y felicidades por la revista. Sí. Y la próxima vez yo les pongo el café para que sí. Esto no puede pasar <risa> Gracias, pasar. gracias semana. no cumple, no cumple. Eh, pues, Muchísimas gracias, nos escuchamos entonces el próximo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 es pues nada personal, son solo negocios.